En este vídeo seguimos con el estudio de propiedades de las funciones pares y en concreto lo que vamos a demostrar es que si f es una función par entonces g compuesto con f también es una función par. Bien, pero antes de demostrarlo vamos a recordar que empezamos importando la librería de los números reales Declaramos que f y g van a ser variables para las funciones de r en r y la definición de función par. Una función f de r en r es par, lo que significa es que para cualquier elemento f de menos x es igual que f de x. Bien, pues vamos a demostrar que si f es par, entonces g compuesto con f también es par. Y, como siempre, pues vamos a hacer distintas demostraciones. La primera va a ser una demostración aplicativa. Empezamos. Como lo que tengo que demostrar es una implicación, eh, voy a introducir la hipótesis. Pero además de mostrar que f es par, esto es... Es una fórmula que lleva un cuantificador universal implícito. No hace falta desarrollarlo. Entonces, voy a introducir también un x y lo que habrá que demostrar es que g compuesto con f de menos x es igual que g compuesto con f de x. Vamos a verlo. Aplico, efectivamente, apuesto a la hipótesis de que f es par, ha introducido el número, un número cualquiera, cualquiera x, y esto es lo que tengo que demostrar. Bien, aquí tengo la composición. Pues puedo decir que aplique la definición de composición de funciones. Que es esto, función com, es la composición de funciones. Bueno, pues si le digo que lo aplique, pues en lugar de g compuesto con f, pues voy a poner g de f. Bien, y ahora lo único que tengo que hacer es aplicar, reescribir con, eh, H, eh, bueno, con la hipótesis de que f es par. Como f es par, en lugar de f de menos x, pondrá f de x. Con lo que los dos quedan iguales y ya tenemos la primera demostración. Vamos a hacer modificaciones. En el segundo paso, aquí he puesto el nombre. También podría haberlo obviado y poner simplemente, aquí lo tengo la composición, decir, si simplemente simplifica, simplifica y lo único que llegaría es hasta ahí. Bueno, y otra demostración, bueno, y qué pasaría, esto ya es una pregunta que me hago, también se podría decir simplifica con HF. Eh, si le digo simplifica con HF, no, no termina, pues en fin, tiene que hacer primero la simplificación y después reescribir. Bien, ¿sí? pues lo dejo como estaba. Así es como estaba. Bueno, esta demostración... Bien, aquí he ocultado la cosa, pero la podríamos hacer más detallada. Vamos a buscar demostraciones, digamos, más legibles, en lugar de poner simplemente la táctica que estoy utilizando. Bien, se introduce, esto es lo, esta igualdad es la, lo que tenemos que demostrar y lo voy a hacer con un cálculo, con una cadena de igualdades. Voy a empezar por la parte izquierda, g compuesto con f de menos x, y entonces, G compuesto con F es lo mismo que G de F, por la propiedad reflex por reflexividad. En fin, tengo que ponerle el nombre. Y ahora, F de menos X es F de X, requiriendo con el hecho de que F es par. Y G de F es lo mismo que G compuesto con F, por otra vez, por reflexividad que Aquí están todos los pasos. Es más, como eh, el último lo puede dar de manera implícita, en realidad la demostración también podría hacerse de esta forma. La diferencia con la anterior, bueno, pues que el último paso es simplemente g de f de x. Bien, pues nada, eso es todo el vídeo de hoy y con eso terminamos la presentación